Ahora que conoce las herramientas estadísticas más comunes que empleamos para analizar los datos que recopilamos, hemos diseñado un diagrama de flujo que puede ayudarlos a elegir entre las distintas técnicas. No obstante, hay muchas maneras de observar los datos y, y algunas son mejores que otras para observar conjuntos de datos particulares. Por eso, no considere que estas herramientas son definitivas, sino más bien una guía que nos ayudará a acercarnos a un punto de inicio para conversaciones con los otros expertos en datos de su institución. En este módulo, estamos trabajando con datos variables para crear estadísticas. Además, hemos supuesto que la distribución de los datos recopilados es una distribución normal, es decir, que los datos tienden a apuntar a un valor central como una curva de campana. En el caso de distribuciones anormales, es altamente recomendable que se comunique con un estadista que lo pueda ayudar a diseñar una manera eficaz de probar sus hipótesis. Este diagrama de flujo Muestra un árbol de decisión típico que un estadista puede seguir para relacionar una prueba estadística adecuada para una hipótesis y un conjunto de datos. Observe que hemos dividido esto en tres categorías de hipótesis. Primero, aquellas que indican una correlación. Esto significa una relación entre nuestras variables. Segundo, comparaciones entre dos o más grupos, cuando tenemos datos que corresponden a dos grupos distintos con características distintas, o a un grupo de control para comparar con el grupo que se está estudiando. Y tres, aquellos que emplean variables categóricas como género, edad, etc. Lo guiaré a través de este diagrama de flujo y este módulo brindará detalles sobre lo que significa cada una de estas medidas estadísticas. Sin importar si estamos buscando una relación o una comparación entre dos variables, si las variables son categóricas, como género o clase social, debemos emplear la prueba chi cuadrado. Esta prueba puede determinar si hay una diferencia importante entre las frecuencias estimadas, aquellas que se han observado en el pasado y que se han probado empíricamente, y las frecuencias observadas en una o más categorías en el análisis. Para el resto, supondremos que estamos trabajando con variables no categóricas, si estamos buscando una dependencia o una correlación entre dos variables, podemos hacer una prueba de coeficiente de correlación del producto momento de Pearson. O simplemente R de Pearson. Esta prueba mide la fortaleza de la relación entre las variables medidas. La R de Pearson supone una distribución normal. En el caso de la distribución de, los, de que los datos no sean normal, una prueba alternativa común es la correlación de rango de Spearman. De nuevo, en nuestras lecturas nos concentraremos en la distribución normal y en la R de Pearson. ¿Qué sucede si estamos intentando hacer una comparación entre dos o más grupos? En este caso, si los datos no se ajustan a una distribución normal, los valores podrían recodificarse en dos o más categorías para luego analizarse a través de una prueba de chi cuadrado. Si no hay más de dos promedios, entonces, se puede aplicar una prueba T para determinar si los dos conjuntos de datos son significativamente distintos entre sí. Esto es útil para probar la hipótesis nula que no existe relación entre los conjuntos de datos. Si se deben analizar tres o más promedios, se puede emplear ANOVA, análisis de varianza. Para observar las diferencias de los valores de los promedios entre grupos y la variación entre ellos. Al igual que la prueba T, también prueba si la hipótesis nula es verdadera. Esto puede sonar como mucho, pero vamos a detenernos en los conceptos que subyacen en las lecturas de este módulo. De nuevo, esto no tiene la intención de reemplazar un curso completo de estadística. Queremos compartir algunas de las ideas principales, el idioma y las pruebas con las que se encontrará al emplear datos para ayudar a formular decisiones de políticas.